Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana trato de una epidemia conocida como infodemia, y lo hago tras analizar el último informe del barómetro Edelman Trust 2021, que nos dice que la confianza está por los suelos. El COVID ha dañado nuestra salud como personas, pero también ha hecho caer la confianza de manera implacable en las cuatro grandes instituciones, empresas, gobiernos, ONG y medios de comunicación. ¿Qué pasó? Pues que confiamos en los gobiernos y nos fallaron. Empezaron bien, pero no pusieron suficientes medios para luchar contra el COVID. Y así nos va. El barómetro refleja también que no confiamos en ninguno de los líderes sociales, ni los gubernamentales, ni los directores ejecutivos, ni periodistas, ni tampoco líderes religiosos. Las redes sociales caen al suelo en confianza y los grandes buscadores de Internet siguen siendo, a pesar de la caída, la fuente de información más confiable y qué podemos hacer nosotros para ayudar a recuperar la confianza. En el post y el podcast doy algunas recomendaciones, no te las pierdas. Te veo la semana que viene.